¡Chao princesa! ¡Chao campeón! ¡Chao pa papi! ¿Qué pasó? Después de tanto tiempo sigue llamando a princesa mi mamá. ¿Cuál es el secreto? Olvidé su nombre y me da miedo preguntarle. ¿Te olvidaste qué?